Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube Bueno chicos, hoy tenemos el tema de Halloween 2021 El incidente en Mirni 13 Que básicamente fue el evento que salió el año pasado Que todos, eh, o la mayoría jugó Mirni 13, muy interesante Un nuevo... Un nuevo modo de juego, podríamos decirle No nuevo por el hecho de que, de que es nuevo Porque ya viene saliendo Halloween hace muchos años Pero sí en su concepción En la forma en que se desarrolló porque hasta ahora no habíamos visto nunca nada similar, nada parecido, ¿ok? Eh, antes que nada, déjenme agradecerle al nuevo Patreon del canal. A Egon también, que ayer hizo una, una gran aportación al canal. Así que muchas gracias, Egon eh, Agradecidísimo. Gracias por tu aportación. Pronto vamos a estar teniendo novedades con respecto a esto. Y sorteos para todos ustedes, chicos. Gracias a Egon Así que, y a Nachito también, por supuesto, que son los dos que han donado aquí al canal. Así que antes que nada, quería agradecerles. Dicho lo dicho... Vamos al tema de Halloween. Vamos a ver primero que nada eh, el video que nos da la gente de Wargaming. Vamos a analizarlo un poquito. Dura dos minutos, es cortito. Y después sí ya nos metemos de lleno en lo que tiene que ver con toda la data o con toda la data de, eh, del, del evento en sí, ¿no? Vamos a. Vamos a maximizar esto un poquito. A ver si se puede, si se deja. Bueno, no se deja. Listo. Nuestro objetivo así. es estudiar al enemigo y detener su avance. Tenemos que impedir que atraviesen nuestras líneas sea como sea Seguimos buscando una forma de escapar de esta situación Todos los días enviamos formaciones de tanques a Mirny Para aquellos que no sepan, Mirny era como una especie de mina abandonada Bien, donde habían quedado atrapados algunos tanques y demás no se sabía bien por qué Bueno, el evento del año pasado Nos dimos cuenta que estaba eh, el inmortal Que era un tanque gigante que te iba persiguiendo Que si bien no daba miedo Pero cuando lo veías enfrente tuyo Te cagabas en las patas porque tenías que salir corriendo O estabas muertísimo Coronel, tengo... Ahora no, Hope Cada unidad recoge Miriam Con cada nueva incursión Ganamos experiencia de combate el Enemigo ha cambiado. Pero nosotros también somos más experimentados. Estamos más enfurecidos. Y los entendemos mejor. No todos regresan. La cinta. Mira la cinta. Pero este es nuestro deber. Mira la cinta, hijo. Arriesgar nuestras vidas para alcanzar la victoria final. ¿Qué hice? Hager, super, no sé qué, no ve, eh, no se entiende nada, bro. Parece mi letra. Me río solo porque me acuerdo del evento del año pasado cuando jugamos en pelotón con ustedes Nos moríamos de la risa, con los chicos nos cagábamos de risa Che viene por acá, viene por acá, uh, vamos todo para allá, íbamos todo para acá, íbamos todo para allá, íbamos limpiando sector. Si jugás en equipo y en team se puede ganar, si no, ojo que es bastante, bastante difícil Encima teníamos diferentes niveles de dificultad, lo podías jugar en, creo que era fácil, intermedio y difícil Difícil era, tenías que jugarlo coordinado y jugarlo muy muy bien, muy muy difícil en serio Creo que... tenemos una oportunidad de destruirlo. ¡Adelante! Veremos quién es el que escapa ahora. ¡A la batalla! Ahora es tu turno. Bueno, tenemos una oportunidad de destruirlo, ¿bien? Eh... Raro que eso porque el año pasado no se podía destruir, con lo cual si lo querías matar estabas básicamente en el horno, ¿no? Así que bueno, vamos a ver entonces eh, lo que tiene que ver con el evento en sí. Dice, informe de inteligencia, clase de informe ultra secreto, ubicación Mirni, informante, agente secreto, M, sigla de identificación científico, informe para el coronel, eh, bueno, eh, bueno, quiero contarle que el grupo de científicos en el que me ha... Me he infiltrado, ha progresado muchísimo en el estudio del espacio anómalo de Mirni y de los objetos blindados supernaturales que lo habitan. Este éxito se debe a gran parte, en gran parte a la persistencia y a las extraordinarias habilidades analíticas de la investigadora senior de nuestro panel científico Hope. Ah, Hope es la chica. Ok. A pesar de que Hope no siempre está de acuerdo con el coronel Gromov, el director de la operación militar en Mirni es cada vez más evidente que estamos cerca eh, de responder una pregunta ardiente. ¿Cómo neutralizar al inmortal? Bueno, antes no se podía neutralizar, lo que les decía antes. Eh, no se podía, o sea, tenías que escapar sí o sí. Sí podías destruir a los, a los bots que lo cubrían. Pero si no estabas en el horno. Actualmente los científicos están trabajando muchísimo con el Mirium. Que era eh, esa especie de. ¿Se acuerdan de Halloween? Del, el típico moco de Halloween que tenés que recoger y llevarlo a las. ...a las diferentes bases, como para que el inmortal vaya muriendo, vayas ganando vos en realidad. Em... Actualmente los científicos están trabajando muchísimo con el Mirium... ...y con la información recibida gracias a las expediciones que se llevan a cabo en el espacio anómalo de Mirni. En particular, hace poco nos hemos percatado del efecto que el Mirium tiene en las tripulaciones... Presentaré más detalles de este fenómeno más adelante. Sin embargo, lo más importante es que como resultado de circunstancias que aún no son claras, Hope logró avanzar muchísimo en el estudio de las vulnerabilidades del inmortal y su posible aniquilación. Recibió información importante luego del asalto del escuadrón de reconocimiento Hashtag 36, que terminó en tragedia. No obstante, el grupo logró tomar capturas de video de lo que sucede en Mirni, algo que sirvió como catalizador de la siguiente investigación de Hope esta chica que es la... una especie de científica, ¿no? Algo así. A esta altura sabemos a ciencia cierta que el equipo de investigación puede llevar, entre comillas, al inmortal a una nueva fase, una fase nueva, donde su poderosa defensa comienza a funcionar mal. Pronto otro grupo de exploradores se dirigirá a mirni esperemos que sus miembros puedan recopilar buena información y confirmar esta hipótesis. Adjuntado al informe está el expediente sobre Hope y el coronel, que he preparado durante mi trabajo de infiltrado. Ellos lo ayudarán a formar una opinión más objetiva sobre los motivos de sus acciones y los objetivos que cada uno persigue. O sea que parece que hay internas. Pareciera que hay internas dentro del de, eh, propio equipo, ¿no? Porque una cosa, parece que el coronel Gromov tiene sus ideas y Hope tiene sus. vez sus particulares ideas. Así que no sé bien, parece que no se llevan del todo bien. No sé cómo puede afectar esto al, al desarrollo del evento dentro de, de, de, de, del campo de batalla, ¿no? A ver. Coronel Gromov. A cargo de la operación militar Mirny, oficial competente, demandante y decidido. Cuenta con experiencia de combate. Eh, no es propenso a tomar riesgos y prefiere utilizar métodos que han demostrado ser efectivos. Disciplinado y eficiente. Es capaz de analizar correctamente la situación en el momento oportuno para tomar una decisión precisa. Protege al personal y a los vehículos, pero... Si la situación lo requiere, la toma, de acción, la toma de acciones más defensivas alcanzará su objetivo a la fuerza, cueste lo que cueste. Ok. Durante el incidente, Mirni-13 demostró ser un oficial firme y decidido. Sin dudarlo, organizó las tareas de reconocimiento y patrulla de Mirni-13 por medio de grupos blindados. Esta vez estableció la cooperación con el grupo científico. Bueno, evidentemente hay dos cabezas, ¿no? Una que es Gromop y la otra que es Hope. Vamos a ver a esta, a esta chica. Dice, investigadora en jefe del Centro de Investigación Situacional de Mirni 13. La información sobre su historial está cubierta por un velo de misterio y aún no se ha podido acceder a los datos. Es responsable de la investigación de la nueva materia bautizada Mirium y de la preparación de soluciones prácticas como el desarrollo de vehículos para estudiar el espacio anómalo de Mirni 13. Y la mejora del colector Magnus. Se ha ganado el respeto tanto del equipo científico como del personal militar y técnico. Bueno, ok. Eh... Mm, sí, no entiendo no entiendo bien la relación, cómo afecta esto, más allá de, de, de, de la trama, por decirlo así. Si puede llegar a afectar en algún aspecto o modificar el juego. No, no sé. Para mí lo metieron más como un, un extra a la trama de... de del evento, como para darle un poquito más de, del universo y meternos más en el universo de Mirni, digamos, ¿no? También quiero informarle que, durante los anteriores asaltos en Mirni recibimos datos actualizados sobre los objetos blindados supernaturales con los que nos topamos. Hemos identificado otro tipo de enemigo no detectado previamente, o sea que agregaron algo. Bien, me gusta eso. Adjunto una descripción de todos los objetos hostiles conocidos actualmente en un expediente. Me acuerdo que esta bola, te, te, el erizo este, te perseguía y te hacía mierda, básicamente. Te, te... perseguía, te chocaba y ¡blum! Te hacía pelota Objetos esféricos negros y autopropulsados equipados con... Estos son todas las cositas, a ver, déjame ver una cosa Bueno Bueno, son todos los... ¿Esto qué es? ¿Este? No? ¿Este? el guardián me conoce El mosquito, uh, el mosquito ese a las torretas que estaban en el suelo Bueno, el inmortal, ok estos son todos los enemigos que nos vamos a encontrar dentro del evento, bien, esto ya está, la mayoría lo tiene claro, pero aquellos que no han jugado el evento, se los digo, se lo, lo vamos a repasar un poquito Vos vas ahí con tus amigos o estás jugando el evento solo como quieras jugarlo y te vas a encontrar con todo esto dentro del campo de batalla propiamente dicho, estos son tus enemigos Objeto 17, erizo, ven, básicamente le vamos a decir erizo Objeto es, eh, objetos esféricos negros y autopropulsados equipados con pinchos que se asemejan a minas marinas. Tienen un comportamiento inestable y pueden atacar en grupos y en solitario. No están armados, pero explotan cuando entran en contacto con los vehículos. Se mueven a gran velocidad y cambian de dirección fácilmente. El comportamiento relativamente preciso de las esferas negras da a entender que algo o alguien las controla. Cuando se las detecta es recomendable Abrir fuego con todo tipo de arma destructiva. Estos objetos no están blindados Razón por la cual son extremadamente vulnerables Sí, es verdad, a ver, te persiguen un montón de estos pinchitos Ahora, vos los podés destruir En cuanto te chocan te sacan, no me acuerdo Pero era como tipo la mitad de la vida Te hacían pelota Pero son fáciles de destruir, ves que te viene El tema es donde te vienen dos o tres y te van siguiendo a vos Y tenés que tratar de correr o pedir ayuda Para que entre todos lo maten Erizo alfa eh, objeto esférico grande y autopropulsado. Las características básicas y el comportamiento son similares a los de los erizos normales. Infligen más daño cuando se los destruye, se dividen y crean varios erizos, ¿no? Si se lo detecta, se recomienda encarecidamente que el escuadrón se concentre en destruirlos. Sí, depende del tiempo que tengas, porque a veces no te da el tipo para andar destruyendo estos cosas y salir matando, salir corriendo a otro lugar donde hay que buscar eh, Mirium. Bueno, eh, allá este es el Liebre, que es el más fácil de destruir, son los más sencillitos. Vehículos de combate ligeros con rastros de un efecto anómalo, no entablan combate. En vez de eso, se retiran de ser posible, probablemente cumplen las funciones de exploradores. Al moverse, dejan una senda de fuego a su paso. Quizás tienen problema en el sistema de lubricación o en el combustible. Todos los intentos por capturar una de estas me, máquinas fallaron. Ninguno de los oficiales enviados regresó con vida. Se presume que tiene problemas... Sí, bueno, son muy... Son los ligeros. O sea, básicamente, rajan las liebres y eh, podés sacarle el, el Miriam, si no mal recuerdo. Pero no, no pelean. O sea, tenés que tratar de matarlos, ¿bien? Eso está, está bueno. Bueno, después tenés el guardián. Tanques pesados y medianos. En batalla ataquen en grupos mientras más son, más agresivos se muestran. Usan tácticas bastante primitivas y por esta razón son bastante predecibles en el campo de batalla. Suponen una amenaza cuando se mueven bajo las órdenes de un vehículo de mando de un tipo desconocido. Cazador. Vehículo de... este es el alemán, sí, el E-50, digamos vehículo de combate enemigo extremadamente poderoso que destaca por su tamaño y su increíble capacidad de supervivencia está bien protegido y solo cuenta con algunos puntos vulnerables en los que puede recibir daño se han visto cazadores moviéndose en grupos de tres extremadamente persistentes perseguirán a su objetivo hasta que lo destruyan después tenemos el mosquito que son esas, esas torretas Coloso inmóvil pero letal que está enterrado y al que solo se le ve la torreta. Los mosquitos atacan inmediatamente a los vehículos en movimiento que están dentro de su radio de acción e infligen una cantidad devastadora de daño gracias a sus poderosos e, increíbles, e increíblemente precisos cañones. Es recomendable flanquear a estos pilares de la destrucción o atacarlos desde atrás con suma cautela. Si sí, es lo más fácil, te vas por atrás. Sí. Igual están clavados en la tierra, no, no, no, no son difíciles. Bueno, y acá el inmortal, ¿no? O sea, el dios de, de, de, de, esta, de este evento. Por lo menos, pocos exploradores sobrevivieron al encuentro con este tanque. Las historias son vagas y a menudo contradictorias. Hay quienes dicen que este vehículo es tan grande como un edificio de cuatro plantas. Otros dicen que el vehículo de combate está cubierto con una neblina roja que hace imposible determinar su tamaño real. Algunos aseguran que este tanque tiene dos cañones. El inmortal cuenta con un blindaje pesado que hasta ahora nadie ha podido penetrar. Sus cañones... Infligen una cantidad tremenda de daño. El chasis de los tanques que se opusieron a este enemigo quedó irreconocible. Sin embargo, eh, según información que aún no se ha podido confirmar, los científicos han logrado encontrar una posible vulnerabilidad del Inmortal o en el Inmortal. Bueno, se vienen más, eh, más info, ¿no? obviamente, porque por ahora no nos dan un pantallazo general del evento. Es bastante similar al del año pasado Con algunos detalles más me preguntan? Si me preguntan a mí por el evento Me encanta, me, me, me parece un modo Todo lo que es modo totalmente distinto Al juego de las batallas random De las aleatorias, me encanta Ya sea fútbol, ya sea eh, No sé, camino a Berlín Bueno, salvo el de Juntar Mosco Que era demasiado repetitivo eh, Pero el resto El resto me gusta mucho este va a estar bueno, seguramente va a estar muy bueno. Son muy divertidos para jugarlo con amigos. Se, seguramente, como el año pasado, se puede jugar en pelotón. Si no me recuerdo, eran equipos de 5, creo que eran. Creo que éramos de 5. A veces puedes jugar con 3 y se meten 2. No sé si ahora se van a poder hacer de 5 completos. No lo sé. Estaría bueno. La verdad que estaría bueno que se puedan jugar con 5 completos, eh, amigos. Así que sería un golazo porque podemos hacer muchos directos con esto. Es divertido. Tenés que escapar. Tenés que... Tenés que saber dónde presionar, dónde, dónde enfocarte No hacer la tontería de ir a buscar el inmortal y tratar de pegarle tiros Porque eso no tiene ningún tipo de sentido Es perder tiempo, perder recursos, perder todo O sea, no, no es al pedo Pero nada amigos, hasta acá Mirni. Vamos a ver cómo sigue esto Me gusta, me gusta el pantallazo que nos dieron Es bastante prometedor, es bastante similar al del año pasado Con algunos pequeños cambios Pero que van a darle un pequeño toque de frescura al evento Y eso siempre se agradece Así que bueno amigos, estén atentos al canal porque se vienen sorteos, como les dije, gracias a los chicos que han donado, a Nachito, que ya viejo conocido, viejísimo conocido del, del canal, y a Aegon también, nuevo miembro del canal y nuevo Patreon, nuevo donador. Así que les agradezco infinitamente Vamos a estar sorteando seguramente Algunos packs de Días de cuenta premium ya vamos Seguramente vamos a estar definiéndolo Pero solamente van a ser packs de 30 días de cuenta premium Y algún tanquecito de tier 8 También, así que nada Muchísimas gracias de corazón a todos los que confían En este proyecto de mi canal Y, y que bueno, me apoyan Día a día, ¿bien? así que nada Nos veremos en el próximo video, muchísimas gracias a todos los que están Del otro lado, dejen ese like, suscríbanse Abajo tienen los links de Facebook, eh, grupo de WhatsApp, eh, Discord y todo lo que interese. O sea, todas las redes sociales está todo abajo. Muchas gracias, besos. Cuídense. Chau, chau.